El agua la escasez de agua. Cada día tenemos mucho menos agua. Nosotros lo que queremos es preservar, preservar nuestro ahillo, nuestro nuestros nuestro, nuestras culturas. Queremos también transmitirlo a nuestros nietos. Pero así como vamos, yo creo que no sé. ¿Cómo, cómo haremos para, que, para salvarlo, para salvar nuestro ahí?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 no como ahora que está haciendo eh, CQM la rueda del Litio, que ellos eh, sacan, sacan agua pero no hay control, no hay control por parte del gobierno.